Más de personaje mítico. Como un personaje mítico, me ahí? <risa> Rompiendo ojos, ¿Te puse, ¿Te puse? 30 y CP si lo si lo mejora. El rulete y mejora el personaje. Me suscribo a tu canal si lo mejora, Wilgamer. A full. Y ya está. Lo claro que falta sí. una Si sí, no, claro lo... Ya no falta nada para mejorarlo Yo le compré casi la mayoría En 12p nomás más 12p te faltan Creo que son los colores y el... Y la caída Caída okay, más bacán que mejorarla arma. La AK-47. Dual channel. Nada como esta arma, men. Siento que pego. La cae es buena. Es buena, Sam. Vamos a llevarme la escopeta, pero para llevarme la escopeta necesito el cañón dorado. Si la encuentro, me la llevo. Sí, bolsito, no te nada. Quisiera tener la armadura de un bolsito. Que le meten, balas vale, y no los matan. Oh, vale, disparando y nada, men. Por ahí, si ven por ahí un M4, un AK-47 también le aquí, que sale de aquí también le este, este, este no da para recoger, aquí ¿qué está ¿A quién te está disparando para allá? Bro? Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. No, vamos a caerle atrás. Ese es un jugador. nosotros es un jugador porque está saltando wow, como Tiene que ser un jugador. Sí, sí, ando, ando. Ha ido, ha ido, oíste, ha dos. Ok. Vengan para acá los otros, vengan para acá con nosotros, vengan, vengan. Lleva. Ahí están, ahí están. Eh, Espera. Suri, no, ahí están, Suri, ahí está, Panta. Ahí están, ahí están. Suri, Suri, Panta. Piso, papi. Falta uno, falta Dile uno. Dime cómo que te hace. Falta uno. Falta uno ahora. Ahora toco la adentro. ¿Ya los mataron o voy a el... ir necesitan de mi ayuda? Yo maté uno. ¿Tú mataste uno, número cuatro? No. Pues entonces, ¿qué el otro? ¿Tú sigues dos. Bueno, nos dejaron un, un, un legendario. No, no sí, sí. ¿Dónde estaba ese perro? ¿Dónde era un boss. ese? Yo no, no, no, no era vos, porque mire lo que dejaron aquí. ¿Qué? Me fui yo, que te eres el helicóptero, oye. ¿eh? Ah. aquí a Sakura y se acabó una nueva. Hay un helicóptero ¿Hay ahí, marico, cerca de nosotros. Ahí está. Uy, vieron. Quedó algo aquí, ¿no? Conmigo, conmigo. Están aquí arriba. ¿Cuánto a ver? Te tiró, te tiró. Nada, ah, voló, voló, voló, voló, voló, voló, voló, voló, voló, voló. ¿Para dónde, para no, no. dónde, para no. dónde, para dónde, pa no. dónde, pa dónde, pa dónde cayó? Márquenlo, sí sí, es márquenlo. Está en la montaña arriba. Se cerca Ay, de bien, en la montaña, aquí, en la montaña, aquí el... arriba no hay... está. Ay, qué pedo. ¿Te tiró? A ver si tiró el cabrón. Te tiró para abajo. montaña. cabrón ¿eh, Al piso, papi. <risa> me cegó, pero no pudo nada con la cegueta, perro. igual no, la gran puta! No, marica, me quitaste el lado. ¿Dónde es el helicóptero? ¿De aquel lado? Ah, o lo exploté. Replotado. <risa> <a> tu... <risa> hay un, Ahí hay está, un carro. aquí hay un carro, vamos. Aquí está, aquí estábamos. No, no. Bueno. Vamos a la mejora que está en Sakura, vamos a la mejora que está en Sakura. Perra... Es que el amor... Sakura, mire, Sakura, Sakura, Podemos ir a Sakura. Estoy para allá, bebé. Ay, qué no, no, se cura ya la zona, ¿está ahí? No, no, no, sí, no, ya debemos tiempo y tenemos un chopper Debe para que ahora la mejora Dentro de aquí. Eso, me trae, eso me trae como misterio Esa caja sin abrir ¿Qué pasó ahí? Están de... lejos, acaban de caer te... el Mercado Negro Hay sí, me claro, un helicóptero porque como problema con, la, con la, los Que se me caen los perros de arma no me cargan los perros. Que se agarren las nalgas con mi arma ¿verdad? Vamos a la otra que está aquí cerca, vamos a la otra que está aquí cerca, vamos otra, aquí cerca, muy rápido. de que encontramos. Vamos, vamos, NS. Vamos, bonito, hey, hay otra ya. NS, bonito, charmó mola de muchito aquí. Espérate, de, de, de, Vale, pero. Todo un chingo aquí. un chingo aquí. Están de No había no, te alguien, hay alguien, que hay alguien, que hay alguien. Que hay alguien, que hay alguien? Parando. Arti, Arti, me dieron, me dieron, me dieron, de lejos. Allá tiene un, tiene un, tiene un escopo, puedo comer. Es? Allá, allá, allá, allá, allá, allá, allá, allá, allá, allá, allá, va, va. Allá, allá, allá. Allá. No lo no lo que pero que voy para allá, ¿para donde está él? Ya, ya, no vaya, ya no, no, no pues, vaya. Espérame espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, vámonos, vámonos. Juego, dale. Ven, ven, ven Ah, dale para allá, Ya le abrieron, llevo la caja Ustedes demoran mucho, ustedes se ponen pues no, no. a matar bolsitos, men, y así no son las cosas Se pueden a matar no, bolsitos, no, se detienen matando bolsitos y nos matan por estar matando bolsitos no, la no, lo que estaba allá ahorita, les estoy diciendo vamos, hombre, que son quietos. Ahí hay cinética. No, lo que pasa es que tenía que buscar balas, me no tenía. ¿Con qué iba a pelear? Si no tengo balas. <risa> <risa> <risa> ¿Qué gente me dice? ¿Qué, qué pasó? Ahí? ¿Quién me llevó el M4 que yo tenía aquí? El Espíritu Santo. Marco. 4 de mi M4, No, yo no la tengo. Yo tengo una luz. <risa> aquí ¿Quién cinética? se llevó el M4? Acá hay cinética, acá hay cinética It's todavía. Yo tengo yeah. dos, no que no tenga que venir a buscar. Ya, ya, ya, ya, en la caja esa todavía hay cinética. On... Lo voy a asustar. Anda un helicóptero ahí. Esos son los que nos quedan a nosotros. Voy a caer. No, no, en el aire estaba. Nos quedan esos perros que están ahí. Voy a usar esta, esta arma que no le había probado a ver qué tal es. La lapa esa. No, la patada buena. Es la M16. No, yo la tengo aquí legendaria. La Lapa, ¿no tiene una legendaria? No, la, la... M16 Esa mierda! Vamos a ver qué tal dispara esta vaina que no encontré No siquiera unos <risa> 10 personas Bueno, pide un chopper para acá Va Para la mejora, para la mejora, para la mejora, para la mejora ¡Helicóptero, para helicóptero! ¡Helicóptero! Ahí está, ese Helicóptero, es donde uno necesita Helicóptero. un, un misiles legendarios Viene, viene por esto yo, viene, viene por esto yo Muerto, muerto, muerto el de eh, muerto, uno, eh, muerto uno, muerto uno, muerto eh, uno ah, Ahí hay otro, va. Ahí otro, cayó, cayó otro aquí, cayó otro aquí, cayó otro aquí, cayó Aquí hay otro, aquí hay otro, Ya. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, perra, va a caer o no va a caer? salvaba boxito, a nadie marido, el otro era ya lo era ya era ya lo ah son bocitos pero oh, yo el ese bo... que cayó el helicóptero no el que cayó el helicóptero está para acá marico. que Qué... uhm? yo <occurre> están dos allá ah, está, está, agarró el carro ese ese, ese este es el jugador tengo otro aquí tengo otro aquí dentro tengo otro aquí marido, se fue no ese no era el jugador ese era el el clon es eso. Están aquí, vale. Están por aquí. Viene, viene con el carro, viene con el carro, viene métele, métele. Ah, la marica, ahí está. Hay otro aquí, marico, ahí sea Uy, marica, me disparó. Creo que fue un sniper, no sé quién. Ah, no, ese más me mató. Ay, hay otro atrás, atrás, atrás, atrás. atrás que se man no lo vi llegar Caigo, Caigo en 20 segundos, no vayan a lootear mi caja No, marica, esa lapa no sirve para nada Dale. La mira de hierro que tiene, no lo no, no deja ver Esa es mi caja, esa es mi caja, la que está abajo Yo sé, yo sé No, otro cargo es la, la B15 no, marica, mítica es No, porquería esa lapa con esa mira sí, no, no, está buscando la pedazo Aquí está, aquí está. Ahí, ahí, está ahí, mejor. Mengué, me con en sala. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Se bajó del carro. Ok, ok, que okay, vamos a ver. Está en la casa, ahí adentro. Creo que sí. Será ninja porque no me marcó los pasos. Velo aquí, velo aquí, velo aquí conmigo. Ahí está, ya está. En la casa con está el conmigo! Voy, voy, voy, voy, voy, voy. ¡Ay, no me, casi no me deja curar, ¡Allá, allá! Riendo, está allá, riendo, allá. está riendo, está riendo, está riendo, está riendo, está riendo, está riendo. Está dentro de la casa, está dentro de la casa, dentro de la casa. Marica no me vio. Está, está aquí dentro de la casa, dentro de la casa. a tiene escopeta. Está por aquí. No ha pasado, no ha pasado ah, pásame, que Tiene que salir cabrón. cabrón Tiene que salir obligado de ahí Tiene que salir, tiene que salir Puedes subir por la tirolina, oíste, por acá, por acá, por acá Puedes subir por aquí, es la única forma de que salga de allá. ¿De qué sale esa puta? ¿Y dónde está el perro ese? ¿Pues ¿Sí? se va a dejar matar por la zona? Está, va cayendo un me revivido, me va cayendo me un me revivido. A... ¿Ese fue el que revivió entonces? ¿A dónde? Se cayó hermano, voy a revivir. ¿Qué? Yo me voy a por revivido, quédese con ese perro ahí. Estoy aquí esperándolo. A mí tiene que subir por aquí. <risa> ¡Hue puta! ¿No ¿Quiere salir, huevo? Pues ya se murió. Es Creo que, que sí. él cae... cae... Él, él... Yo estoy en el piso recogiendo y como que no me vio, recogió las placas y se fue. <risa> Vamos, la, verdad. la verdad era que yo no tenía gente nada. Por aquí escuché un sonido. Explosión. Sí, sí, sí, me están tirando, me están tirando. Ya, hasta el 2. El 2, el 2, el 2 Si, para allá Si, allá está dentro. Estoy en la montaña, estoy Ahí, dentro. ahí está dentro, estoy en la está dentro. Dentro lo vi bien, dentro del algarlo de de A ver si tengo granadas. No, no tengo ¿Cuántos hay? Nada. Aquí, aquí, aquí, aquí, el segundo ¿Lanzo el humo o que ahí entro? Vamos a esperar a ver dónde está bien Aquí está, aquí está Ahí en el segundo está Deja yo entro, deja yo entro que tengo el humo Tiene trampa, tiene trampa, no entro, que tiene muchas trampas. Tiene un poco de trampa Aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno Tiene el bicho ese que se devuelve Suban, suban, suban, suban, suban que la zona nos va a traer para acá Matelo, matelo, matelo, matelo, pero me mató uno Mete aquí, ahí está, ahí está, ahí está, está, está. Está ahí, está ahí dentro, está ahí dentro, está ahí dentro, el otro, el otro, el otro, el otro está ahí dentro, está ahí dentro. Sálvame, Sálvame, Sálvame, Sálvame. ¡Sálvame! Quédate ahí, no te muevas. No, no marica. marica. <risa> Dios, amor. me he Ve al otro acá, ve al otro acá, ve al otro. Frente mío, el frente mío, el frente mío. Tiene sniper. buena falta uno, falta uno. ¿No queda otro? Pero, ah, ya, ya ya. ¿dónde lo lanzó? Por aquí. Ahí está, igualito, Allá, allá, allá, eso. Llegame tranquilo, que ya me lo llevé. <tos> <tos>